Buenos días, eh, colegas, amigos, vamos a iniciar hoy, este es el episodio 1, eh, la serie sobre qué es la historia, contada por mí eh, en vídeos breves. Hablaremos de la noción rápidamente, hablaremos de la noción de historia para los historiadores, para el mundo mm, académico de este siglo eh, XXI. ¿no? Eh, una característica específica de nuestra disciplina a diferencia de otras ciencias sociales es que eh, el objeto y el sujeto del conocimiento histórico es el mismo es decir, llamamos historia a lo que es pasado y llamamos historia a lo que es la escritura de ese pasado desde el, el presente ¿no? Eso ¿es bueno o es malo? yo creo que es bueno porque nos hace recordar que el historiador descubre eh, su objeto mientras eh, lo construye. ¿no? Eso cualquier historiador de oficio lo sabe, ¿no? independientemente de que todavía el viejo positivismo tiene una gran influencia eh, positiva, pero sobre todo negativa, entre nosotros todos sabemos que nosotros reconstruimos el objeto de, de nuestra investigación que está en el pasado, lo hacemos desde desde este presente ¿no? en el siglo XX eh, se nos han propuesto dos definiciones de la historia muy parecidas yo diría prácticamente iguales eh, por parte de la escuela de anales y por parte de la historiografía marxista que son las, son las dos grandes corrientes renovadoras de nuestra disciplina en el siglo XX eh, Mar eh, proponía de definir la historia como la ciencia de los hombres en el tiempo no ya hay mucha novedad en esto no eh, de considerar el objeto el sujeto histórico colectivo no una influencia eh, naturalmente del, del, del marxismo en los en los inicios del siglo del siglo XX después he a checar un historiador marxista eh, inglés en una obra que es la historia eh, muy conocida y que, y que cuyo título utilizamos para esta serie de vídeos, eh, Corton nos propone algo parecido. La historia es la ciencia de la sociedad en el tiempo. Eh, eh, Carr introdujo una segunda noción de, de historia que tuvo poco éxito en su momento, es decir, en el siglo, en el siglo pasado. Que, pero visto desde hoy es esencial, lo más importante que él aportó como, como historiador de, de la historia desde un enfoque marxista Y es, decía que el historiador construye sus fuentes, nosotros diríamos incluso más que el historiador construye eh, su objeto ¿no? de investigación. Es por lo cual que, que hoy, sabiendo que... que el oficio y la definición de nuestra disciplina evoluciona como evoluciona la historia de, del mundo científico, social, etc. Y, y ahora propondríamos la siguiente definición. La historia es la ciencia de los hombres y las mujeres en el tiempo y el medio natural. Es decir, si en el siglo XX eh, el paradigma social, digamos, eh, nos animó a, a una definición histórica que, que dejara atrás el, el viejo positivismo hoy hay que ir más allá de, de las corrientes renovadoras del siglo XX e introducir el paradigma eh, feminista y el paradigma ecologista en la definición de nuestra, de nuestra eh, disciplina aún así esta definición social feminista y ecologista que reconoce el papel de los grandes movimientos sociales en la contemporaneidad a la hora de, de, de, de definir lo que es la historia y lo que es historiografía pues bien esta definición nueva que proponemos más amplia que la de Bloch y Carr eh, tiene un defecto es decir le falta algo esencial y es el historiador el papel del historiador es tal en la historia que se escribe que, que, que, que no debería faltar de una definición científica de nuestra disciplina adaptada a este siglo XXI sabemos también por la práctica empírica eh, los historiadores de oficio que eh, eh, la historia mm, depende del historiador es decir, la historia que escribimos depende del historiador. Parece una perogrullada, pero es el gran secreto de nuestra disciplina. No se reconoce, ni siquiera está en las definiciones de historia más avanzadas del siglo, del siglo pasado. Y hay que reintroducir hay el historiador en el concepto de historia, eh, aunque mm, se... se concluya, un, uno concluya que, que, que va, puede ser muy farragosa una, una definición que al mismo tiempo que reconozca el carácter científico, en una disciplina, reconoce, reconozca el carácter eh, subjetivo, no solo objetivo de nuestra disciplina, es decir, que somos objetivos en la medida de que tenemos capacidad subjetiva de, de ser realistas y de, y de reproducir ese, ese pasado en la forma más realista eh, posible. Eh, no es una gran novedad, no es, la historia lleva un enorme retraso en reconocer algo que Heisenberg físico-teórico reconoció y descubrió a principios del siglo XX y es que el, el observador influye en su objeto cuando investiga el historiador eh, influye en su objeto cuando investiga más esa influencia es benéfica porque gracias al historiador conocemos eh, en, en gran medida en lo que es ese ese ese objeto ¿no? eh, porque cualquiera estaría de acuerdo con nosotros, incluso los mayores críticos de la historiografía académica tendrían que reconocer y yo creo que reconocen que cada vez sabemos más y mejor sobre el pasado gracias a la aportación de la historia como ciencia académica, como ciencia, como ciencia social se dice, es un lugar común, que tiene su parte de verdad, que cada generación revisa la historia bueno, eso es cierto desde el punto de vista del sujeto social, obviamente, es su derecho y es su deber, y es una realidad eh, a la que tenemos que atenernos, ¿no? porque la historia, ¿quién la hace? La historia la, la escribe el historiador, pero la hacen los, los sujetos eh, sociales eh, y políticos naturalmente, y esta historia se revisa continuamente por parte de los sujetos eh, políticos y, y sociales, pero también por parte del historiador, aunque solo fuera porque afinamos la metodología y, y continua, continuamente y tratamos de, también de hacer preguntas desde ese pasado, desde ese presente, desde el cual nosotros escribimos. Es por eso que hay que cambiar el concepto de ciencia de la historia en el siglo XXI, porque hay muchos avances en la historia de la ciencia que que no han sido recogidos por la vieja definición, no solo positivista, sino también de anales y del marxismo, y además porque sencillamente tenemos que reflejar la importancia de los que escriben hoy la historia de los grandes movimientos sociales en la definición de nuestra disciplina, porque arroja nueva luz sobre ese pasado, incluso por muy remoto que sea, también influido o de, de una manera decisoria por los sujetos sociales y políticos de cada momento. No digo más eh, en este breve vídeo y recomiendo para, para saber más de nuestra opinión, de la mía, de la opinión de, de la red inter, académica internacional Historia y Debate, pues y be, echar un vistazo a, a mi eh, conferencia que está en, en YouTube con el título de Por un nuevo concepto de la historia como civil. Muchas gracias y hasta el siguiente episodio.